Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más en esta ocasión del el canal TecnoCND. El día de hoy te voy a enseñar una pequeña configuración que tal vez no te habrías percatado de que esta se puede realizar, pero vamos a checarla y vamos a realizarla. Así es que quédate en este video porque comenzamos. ¡Venga! Y bueno gente, en esta ocasión vamos a realizar en nuestro Windows, Windows 10, para ser más específicos, este, estas, este se encuentra bien tema claro y lo vamos a pasar a un tema oscuro de manera muy sencilla, esto para que también... Te sea de mayor facilidad para la, el ahorro de tu batería en tu equipo y también para evitar mucho el cansancio visual si es que trabajas de noche bueno vamos a empezar con ello hay que irnos a la configuración para ello podemos hacerlo de dos, de dos maneras en el escritorio podemos dar clic secundario en cualquier parte clic derecho y darle en personalizar nos ha abierto la configuración y de la otra forma puede ser la siguiente. Vamos a dirigirnos al menú de inicio y vamos a darle en el grande de configuración. Y luego vamos a darle en personalización. Damos un clic ahí y volvimos al mismo lugar donde estábamos. Bueno, ahora continuamos. Ahora, aquí en personalización, viene, la viene la, el apartado de fondo y de colores. Vamos a darle clic en colores y aquí viene la magia. Vamos a darle en elegir color. Como ven, está en claro. <coughs> Abrimos la lista de opciones y tocaremos en oscuro. Y en unos instantes se va a cambiar a tema oscuro, como en estos momentos. Y bueno, aquí también podemos, como dato, podemos habilitar o deshabilitar la, los efectos de transparencia. En este caso yo lo voy a dejar activado y elegir el color del énfasis en los iconos de Windows. Podemos activar, desactivar. Esto ya puede ser a tu gusto. Como muestra también, podemos abrir nuestro explorador de archivos y vean, ya lo tenemos en oscuro. Pues bueno, gente, pues muchas gracias por visualizar este video. Sin más que decir, te dejo, cuídate y nos vemos la próxima. Te invito a seguir viendo más contenido del canal. ¡Hasta luego!